La asistencia a las autoridades académicas, a los profesores, a los estudiantes y a todos los amigos que nos acompañan. Quiero tener un especial agradecimiento al vicerrectorado de investigación, aquí representado por, por el doctor Albert, al, por Alberto. Al de Innovación y Emprendimiento. al Centro de Emprendimiento, que está Ramón acompañándonos, a la OTRI representada por Miguel, al CESIC, a AMRM, a Sodexo y a todos los departamentos de la universidad que han intervenido, que no son pocos. Y a nivel más personal, hay muchas personas a las que agradecer, por supuesto, pero quiero recalcar, sé que a ella no le va a gustar, a Ana Mezquita, que ha conseguido que todo esto esté perfectamente organizado, que aunque parezca fácil, no, no, no es nada fácil que todo, que todo cuadre. El acto de hoy tiene como objetivo presentar desde el grado de gastronomía a toda la comunidad universitaria y a la sociedad un proyecto de investigación que ha conseguido dar el paso del mundo universitario al ámbito empresarial y al mercado. Un claro ejemplo de I más D más I, de síntesis y de saber, como nos gusta llamar en la universidad, y de emprendimiento. Y Insisto, acompañado siempre por un montón de departamentos, que, que gracias a ellos... ...han hecho posible que este proyecto hoy salga adelante. El proyecto ha dado como resultado un nuevo ingrediente... ...que creo que ahora tendremos oportunidad de probar, ¿no? ¿No? De, de, hemos dejado todo... Sí. Bueno, o de oler, <ríe> de lo que, que toque. El, el, el proyecto ha dado como resultado un nuevo ingrediente... de origen vegetal, pero cuyo aspecto y textura... ...es muy similar, o muy similar a la carne... La inventora de este des desarrollo han sido la doctora Marta Garcer, Garcés, investigadora principal del Grupo de Biotecnología Alimentaria y profesora del grado en Gastronomía en la Universidad Francisco de Victoria y de la que nos encontramos muy, muy, muy muy orgullosos. Y de la doctora Marta Miguel, de la que también nos sentimos orgullosos, pero no de la Universidad Francisco de Victoria, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencia de Alimentación Centro Mixto del Consejo Superior de Investigación Científica y de la Universidad Autónoma de Madrid. Este innovador desarrollo ha sido posible gracias a la estrecha colaboración que durante años han establecido su grupo de investigación y que se ha enfocado en la búsqueda de nuevo alimento para mejorar nuestra salud y la del planeta, sin renunciar al placer sensorial. Cosa muy importante, que mejora nuestra salud, pero también hace un mundo mejor. Y un planeta mejor, que estamos llamados todos a hacerlo más sostenible. Ambas investigadoras poseen una larga trayectoria académica, que muchos de vosotros ya lo conocéis, científica y también transferencia del conocimiento. Son autoras de multitud de publicaciones científicas de alto impacto. Para los alumnos, a lo mejor penséis que esto es una tontería, pero os puedo garantizar que una investigación de alto impacto es algo muy difícil de conseguir. ...e inventora de diversas patentes con desarrollo internacional. En los últimos años, y con el fin de impulsar el emprendimiento científico... ...algo fundamental en cualquier país, pero yo creo que en España especialmente... ...la investigadora decidió embarcarse en esta nueva aventura... ...que culminó con la constitución de una spin-off... ...con el objeto de llevar al mercado este desarrollo. Este nuevo alimento... Se ha comercializado bajo el nombre de Legui... a través de una Joint Venture. Alumnos, por si no sabéis lo que es una Joint Venture, es una mezcla de, de varias empresas. Perdona si lo sabéis, pero como algunos soy de primero, puede ser que... Pues a través de una Joint Venture entre la spin-off antes comentada y la empresa madrileña MRM, aquí representada. Fruto de mucho trabajo, esto sí que es importante. ...fruto de mucho trabajo... ...han conseguido escalarlo y ponerlo en el mercado... ...en un tiempo récord... ...a pesar de las complicadas circunstancias... ...ocasionadas por el COVID... ...e insisto, fruto de mucho trabajo... ...no, no es una cosa fácil... ...el lanzamiento de EGI... ...no es sólo un ejemplo de éxito... ...de transferencia de tecnología... ...a la industria alimentaria... ...sino también un ejemplo de esfuerzo... ...de trabajo y de motivación... ...de ambas investigadoras... ...que además... ...en ningún momento y puedo hacer de ello, han dejado su labor académica ni científica durante todo este tiempo. Han, dejado, han seguido continuando con su docencia y han seguido investigando. Sin lugar a la duda, hoy se presenta un ingrediente, un producto beneficioso para nuestra salud e, insisto, para el planeta. Se acabó mi parte. Y mejor os dejo con ellas, que os explicaron con más detalle cómo han llegado hasta aquí y los aspectos más innovadores del equipo. Doy paso ahora a la profesora de nuestro grado en Gastronomía, a la doctora Marta Garcés. Bueno, muchas gracias. Voy a el Vamos a ver qué funciona. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a todos los que os habéis acercado, a, bueno, a, por, aunque sea por curiosidad, para ver lo, lo que vamos a presentar. Hacer extensible todos los agradecimientos que ha dicho el doctor Espósito. Y bueno, realmente estamos hoy aquí para nosotros un día muy importante, con una gran ilusión, porque por fin vamos a ver la realidad de un proyecto en el que llevamos trabajando… Muchos años. Lo que voy a intentar resumir ahora como en 20 minutos, 15-20 minutos como mucho, es fruto de más, casi más de 7 años de trabajo. Con lo cual, pues bueno, podéis ver que la trayectoria de lo que se puede explicar en 20 minutos hay que ver ¿no? todo el trabajo que trae detrás. Esto es el concepto ¿no? que, que finalmente podemos ver la luz en el mercado, que es legui, es una picada vegetal. ¿De dónde nace o de este fruto, de dónde viene? Pues realmente de una investigación que empezó en un laboratorio y que finalmente hemos podido transferir al mercado gracias a la, bueno, la, la consolidación de una spin-off, que es la que, la que veis aquí, I Like Food Innovation. Lo que hacemos, o lo que es nuestro, eh, nuestra filosofía, o nuestro objetivo, y este es nuestro primer proyecto, es un poco una innovación disruptiva tanto en el sector gastro, eh, gastronómico, agroalimentario, que nos permita pues, dar soluciones o, o enfrentarnos a retos que se plantean en la industria alimentaria a nivel global. Y como digo, este ha sido el primer fruto, ¿no? nuestro primer hijo de, de la spin-off que ha alcanzado el mercado. Pero por poner un poco en contexto de dónde viene todo esto, ¿no? vamos a ir un poquito atrás, vamos a ir a, a, los, a los inicios ¿no? de, de este proyecto. Realmente eh, somos investigadoras ¿no? de, de, de especialistas, en, o es nuestro expertise, ¿no? somos investigadoras, con lo cual pues a la hora de eh, escribir los proyectos intentar llevarlos a cabo, tenemos que saber también un poco en qué momento, en qué etapa nos encontramos y qué retos se están planteando ahora mismo en nuestra, en nuestra sociedad. Ya se empezaba a hablar hace años, hace muchos años, de... bueno. Todas las etapas, todas las eras que hemos vivido, el ser humano, ¿eh? y cada una la, la hemos caracterizado por avances en concreto, cambios, dentro incluso geográficos, geológicos, ¿no? que, que existen. Con lo cual nos encontramos en una etapa, mirando ya en una era, la que llaman antropoceno. Es decir, hemos ido evolucionando a medida que también hemos ido utilizando todos los recursos que nos proporciona el planeta Tierra, pero ha llegado un momento en el antropoceno que lo que estamos haciendo es exprimirlos, gastarlos de una forma mucho más eh, exponencial de la que se esperaba ¿no? para, lo, para lo que corresponde a una era. Por eso dicen que en esta época es pues, lo que podemos llegar a cambiar hasta el clima ¿no? y otras cosas que seguro que estáis oyendo continuamente por los medios. ¿no? Estamos contribuyendo pues, a acelerar ese cambio climático, ese cambio, al final, un cambio global. Además, se empiezan a oír ya ecos de lo, que, de lo que se llama One Health. One Health referido a la misma salud, no, una salud global para todo el planeta, en el que tenemos que englobar, por supuesto, la del ser humano, pero también la de los ecosistemas, la del medio ambiente y la de los animales, no solo la, la flora, sino también la fauna que vive en estos ecosistemas. Es por ello que, dicho por la ONU, eh, dicho por altas autoridades, se empieza a plantear la disyuntiva de ¿habría que limitar limitar el consumo de carne? Planteándonos todo esto y por supuesto teniendo siempre como respaldo o como base los, objetivos, eh, los 17 objetivos que planteó de desarrollo sostenible la ONU en el año 2015 en la agenda del 2030 pues vimos que podríamos contribuir en un mercado en concreto. Dentro de que somos investigadoras en ciencias de la alimentación, nos dimos cuenta que, acorde a los ODS y a todos estos eh, problemas que se planteaban ¿no? de salud global, pues había un nuevo mercado en el cual, pues bueno, estaban primando el desarrollo de alimentos de origen vegetal. ¿Mm? Un mercado que ya estaba abierto, con lo cual, de momento, no hay nada innovador. ¿Pero en qué podemos mejorar nosotras que, en ese sentido, tenemos este expertise en investigación alimentaria? Pues bueno, nos dimos cuenta, lo primero, que efectivamente el consumidor Veggie, que se le llama ahora Veggie, ¿no? en las redes sociales lo habréis oído todo el mundo, no solo el vegano, sino también el vegetariano y el flexitariano, es decir, esa persona pues que por diferentes tipos de creencias está empezando a limitar o a disminuir su consumo de carne, pues Las principales razones para seguir este tipo de alimentaciones por supuesto, la sostenibilidad, la salud y el respeto a los animales. Pero, pero vimos que, a pesar de existir ya un mercado, sí que había una oportunidad de mejora. No lo digo yo, lo hemos sacado del estudio Lantern, que decía que este consumidor, a pesar de tener alternativas en el mercado, sí que veía que había una falta de variedad. ¿No? Parece que en un producto, ¿no? por ejemplo, una hamburguesa, pues todo el mundo hace hamburguesas al final y no hay variedad dentro de los productos que se ofrecen. Los precios también se consideraban que todavía eran muy elevados. Baja calidad sensorial, principalmente de textura ¿no? y algunos sabores. Si alguien ha probado, por ejemplo, productos derivados de la soja, pues a lo mejor eh, me entiende lo que estoy intentando transmitir. Y productos poco honestos. Y aquí, para un segundo, porque claro, somos un grupo de investigación en alimentación y salud. Entonces, claro, la gente en general piensa que todo lo que es vegetal es saludable y hay que tener mucho cuidado porque aunque eso parezca en la etiqueta ¿no? que vemos todos de delante, si le damos la vuelta a los ingredientes, sí que estaban reclamando productos, lo primero entender lo que estaban comiendo, y productos vegetales que de verdad fuesen tan saludables como lo que al fin y al cabo promociona toda esta corriente ...corriente veggie, Al igual que... ...aditivos, alérgenos... ...y otros eh, ingredientes... ...pues de dudosa calidad nutricional. Es por ello... ...que después de un largo periodo... ...de investigación en el laboratorio... ...conseguimos desarrollar... ...un ingrediente... ...llamado legi, ...jugando un poco con la eh, palabra veggie, ...pero como se obtiene de una legumbre... ...y también se entiende en inglés pues Leggy nos pareció bastante adecuado. Registramos la marca, es nuestra marca, al fin y al cabo nos pilló todo un poco casi ya en pandemia y pues aprovechamos para hacer esos trámites burocráticos online para ir registrando la marca y todo lo que pudiésemos aventajar y pudimos fundar la, la spin-off de, de la que estamos hablando. ¿Qué ventajas tiene el egg, o qué ventajas competitivas o qué, eh, bueno, qué lo diferencia dentro de lo que hay en el mercado? Porque hasta aquí podéis decir, pues bueno, ya, ya está, si sí, hay muchos productos de origen vegetal. En este caso estamos hablando, lo voy a dividir en tres pilares, haciendo un poco atención a las tres premisas ¿no? que, en las que eh, se centraba el consumidor veggie: Salud, sostenibilidad y sensorialidad también. ¿no? Al final somos un grado de gastronomía y la sensorialidad son emociones y no la podemos dejar de lado. Empezando por la sostenibilidad, nuestra intención es promover el uso de legumbres, las legumbres, las grandes olvidadas de la dieta mediterránea, entre ellas la algarroba. La algarroba, por si hay gente que no le pone cara, después podréis observar que están ahí las vainas marrones y también la tenemos en fotografía, es una legumbre mediterránea, además muy de cercanía. Este ingrediente tiene como ingrediente principal la algarroba, y otros cinco ingredientes naturales: harina de arroz, aceite de oliva extra, sal, agua y fibra vegetal. No tiene absolutamente ningún aditivo ni ningún conservante porque está envasado por altas presiones hidrostáticas. ¿no? Si hay alumnos de físico-química, a lo mejor esta palabra ¿eh? ya la habéis oído alguna vez. Lo que conseguimos con ello es. Disminuir carga microbiana, le aplicamos una gran presión en la que no hace falta aplicar temperatura y con ello disminuimos la carga microbiana, no hace falta añadir ningún tipo de conservante. Además, es un producto que al ser una legumbre, el principal ingrediente, tiene muy baja huella hídrica y muy baja huella de carbono. Por hacer una comparación así un poco eh, rápida, aunque podéis ver en las pirámides invertidas donde se sitúan los ingredientes LEGI, en base a la huella hídrica y huella de carbono, y sin embargo, en la pirámide nutricional, en los primeros peldaños, pues para hacer así un símil rápido, por cada gramo de legui que se produce, estaríamos hablando de que se necesita un vaso de agua. ¿vale? Sin embargo, por cada gramo de, de producción de carne, por ejemplo, de vacuno, ¿no? que al final es la que parece que más repercute a esta huella hídrica, lo he dejado aquí, ¿vale?, Serían tres garrafas de agua, ¿vale?, de seis litros, ¿eh? para hacer la conversión de la que están hablando, ¿eh? 18.000 litros más por kilo producido, 18-20, ¿eh? más o menos, esa sería la conversión. Por supuesto, está libre de OMGs, organismos genéticamente modificados, en lo cual, pues, muchos productos que están derivados de la soja empiezan a tener esos problemas y está mínimamente procesado. Detrás de todo ello hay un secreto industrial, pero... Que sepáis que lo que podemos considerar etiqueta limpia y mínimamente procesado. En tema de salud, ¿no? por englobar la salud, que también es un pilar muy grande tanto para el consumidor como para pues bueno, nuestro desarrollo, es fuente de proteínas de alta calidad. Eso significa que contiene los nueve aminoácidos esenciales que hemos conseguido gracias a su formulación legumbre y cereal, para hacer una proteína completa y de calidad. Además, es bajo en grasas saturadas, tiene pues, las que tienen las materias primas ¿eh? y no tiene colesterol dentro de su composición. Es muy rico en fibra dietética, que ahora se está dando bastante importancia a la fibra dietética, principalmente relacionada pues, con mantener la salud de la microbiota intestinal, ¿eh? entre, otras, entre otras virtudes que tiene este nutriente. Es muy rico en fibra dietética y está libre de alérgenos. No tiene ninguno de los 14 alérgenos de obligada información que hay que referir en el etiquetado. Entre ellos pues se podría decir que pues, es apto para todo el mundo, apto para celíacos, apto para alérgicos a la soja y a otros ingredientes ¿no? que también están muy presentes en este mercado de análogos cárnicos. Y, por supuesto por supuesto, sin dejarlo, por aunque haya dejado este pilar para el final, ¿no? al final es el que más se saborea, ¿eh? pero es uno de los más importantes. Y es su versatilidad y su sensorialidad. Es muy versátil en cocina, para que os lo imaginéis, si luego queréis acercaros para ver las preparaciones que se pueden hacer, se utiliza como si fuese una alternativa a la carne picada, o sea que imaginaos en la gastronomía tan rica que tenemos en el país, pues todas las oportunidades de recetas que tenemos, que se pueden elaborar. Además... Un punto muy importante no solo es su versatilidad sino que no tiene esas notas vegetales sensoriales ¿no? que tanto eh, están eh, reclamando ¿no? que es un poco lo que le puede eh, provocar aversión a muchos consumidores esas notas vegetales o esos green green notes que, que llaman eh, así término en inglés no las tiene Legui. y por supuesto se adapta funciona muy bien eh, con cualquier técnica culinaria con lo cual se adapta a infinidad de recetas y platos bueno después de todo esto, de todas estas pruebas podemos decir ya hoy que LEGI ya es una realidad eso ha sido también gracias al salto que hemos dado del de laboratorio a la empresa, es decir no es lo mismo producir 100 gramos en el laboratorio que escalar el producto gracias al apoyo y a la confianza de la empresa MRM esta empresa madrileña que ha creído en LEGI y tiene ahora mismo la sublicencia de, de la explotación y la comercialización del producto. Aquí podéis ver el formato, que es la picada vegetal, y ahora mismo estamos en pleno rendimiento de trabajo para elaborar una serie ya de platos preparados, solo para calentar y tomar, y estamos también en conversaciones con Sodexo para que podáis eh, tenerlo en los restaurantes de la universidad pues, pues muy pronto. Y sin más... Doy paso a mi compañero Jorge Fernández, de la empresa MRM, para que os cuente un poco más el, el, el, la otra parte de la aventura, que del emprendimiento, ¿no? que es la parte de la empresa y la, la comercialización. Muchas gracias. Buenos días a todos, ante todo dar las gracias a esta prestigiosa universidad que, que nos acoge y nos da oportunidad de presentar eh, este verdadero invento y que espero que sea en el futuro cuaje en un gran producto y que sea básico en, eh, y que esté presente en, en supermercados, en, en restauración y, y un poco a nivel de, de todo lo que se comercializa en... Eh, hoy en día como producto vegetal eh, gracias también a ustedes por estar aquí porque eso es señal de que algo atrae de, de este proyecto que estamos presentando y por eso quiero darle las gracias de, de que estén aquí escuchándonos y sobre todo las explicaciones de, de las dos investigadoras que han llevado este proyecto y, y que realmente tienen bastante mérito eh, a ellas dos, pues darle las gracias porque nos presentaron el proyecto y nosotros creímos en él, es decir, que, que entendemos eh, nuestra empresa, un poco os voy a ubicar de, de lo que es, es una empresa que tiene 63 años de existencia, que es una empresa familiar ubicada en Móstoles desde su creación, eh, la conformamos 150 aproximadamente 150 trabajadores, ya, con 63 años ya os he dicho que llevamos en el mercado de la alimentación y ante todo eh, tenemos una serie de principios que, que quizá es en los que se acerca el, el LEGI, este proyecto se aproxima a lo, a lo que nosotros eh, trabajamos habitualmente, es decir, tenemos eh, una gran preocupación por, por, por una alimentación lo más saludable posible para, para la para los, las personas que compran nuestro producto, que confían en él y que, y que, que, bueno, pues que además de ser una experiencia eh, sensorial y gastronómica, es decir, que disfrutan comiendo el producto, entendemos que el producto debe ser lo más saludable posible y entonces para ello en, en la serie de productos que elaboramos nos fijamos ese parámetro, es decir, si hacemos platos preparados, que es un proyecto que empezamos hace 12 años, es decir, que ya bastante avanzada la asistencia de la, de la, de la empresa, pues pensamos que en el mercado no existía eh, gran calidad, digamos, de platos preparados que fueran naturales, que fueran elaborados o cocinados de una manera que, que parecieran eh, elaborados en, un, en, un, en casa o elaborados en, en un restaurante, es decir, que se aproximara a eso, y que eran platos como mu, más industrializados y aportaban o, otras cosas, el satisfacer una necesidad de comer, calentar y, y ya está. Entonces, eh, en aquel momento pues dijimos, pues, a ver, nosotros queremos hacer un plato que sea saludable, que esté bien hecho, que guste y, y además, pues, Buscamos más parámetros, pues que no tenga gluten en aquel momento, no lo fijamos como, como, un, como un reto que tiene su dificultad, escalar eso en una cocina y controlar pues que no, ninguno de los ingredientes tenga gluten, ninguno tenga, yo qué sé, de, de los diferentes alérgenos, pues, pues, pues es, tiene sus dificultades para la empresa, porque tienes que llevar mucho más control, tienes que ser más riguroso en la compra de materia prima, en la elaboración, es decir, que, que nos fijamos retos dentro de, de las cosas que hacemos, eh, pues, pues ponemos unos principios y quizá buscamos un nicho de mercado. Es decir, nosotros, al ser una empresa pues eso, con 150 trabajadores, pues no tenemos una dimensión de una gran multinacional de la alimentación. O, es decir, que, que buscamos un nicho de un producto más diferenciado. Eh, entonces, eso eh, os he dicho que es una de, la, de las preocupaciones, el, el, el producto saludable. Eh, estamos también abiertos a, eh, a, a productos con una seguridad alimentaria que todas las empresas lo tienen, pero nosotros nos fijamos eh, ese reto de, de, de llevar a la seguridad alimentaria hasta el último extremo. y fruto de eso pues por ejemplo, eh, fue el, el comprar una máquina de, de altas presiones, que es lo que Marta os decía que la fabrica un, un, una empresa española, que vende en todo el mundo este tipo de máquinas, y es, eh, por ejemplo, la función que cumple esta máquina es que, que es una pausterización, pero en frío, eh, sometiendo el producto eso a 5 o 6 mil atmósferas durante unos, unos pocos minutos. La otra alternativa a, a esa máquina, existe en el mercado y es muy común, pues son las autoclaves, es decir, dar calor a un producto alimenticio, dar calor externo, pero eso tiene, tiene un, da cierta seguridad, que es lo que se persigue, pero tiene en contra pues, ciertas cosas. Y es que si yo a un producto, para llegar al interior, le doy calor externo, pues estoy... Eh, estoy un poco machacando el producto y, y le estoy eh, el producto eh, sensorialmente es diferente eh, el, el aporte vitamínico, vitamínico también le estoy alterando y, y con este tipo de tecnología que es cara que no eh, que es cara eh, y que digamos que no es tan rápido no es tan rápido porque eh, el ciclo de la máquina es manual tienes que ir pasando pues te aporta unas cosas, pero, pero luego eres menos competitivo en el mercado, pues con ese tipo de platos, digamos, que, que están pausterizados con calor, con autoclave. Entonces, eh, con fruto de, de, de ese reto que tenemos por, por, por la seguridad y tal, compramos esta máquina y es ahora en este proyecto, pues el tratamiento por altas presiones le aporta una parte fundamental. Eh, otra, otra parte de las patas de la empresa es eh, siempre la innovación, es decir, eh, todos los hitos que tenemos en la empresa en los 63 años eh, y los que nos mantienen en el mercado, es decir, eh, ha sido innovar con productos, es de, eh, productos que no existían en el mercado y que realmente hemos, hemos llevado un, una investigación interna y a nuestro nivel, con nuestros medios, pero que nos han diferenciado en el mercado. Entonces, eh, eso es lo que nos hizo un poco estar abierto cuando vinieron estas dos investigadoras a contarnos el proyecto, aparte de que ya llevábamos tiempo haciendo diversas cosas, cuando surgían eventos y cosas, pero nos contaron el proyecto y entonces decimos, a ver, aquí hay una confluencia y estamos abiertos a empezar a trabajar en este proyecto. Ellas dicen, llevamos siete años y, y, y ellas llevan más, lógicamente, porque han trabajado en laboratorio y, y, y bueno y la parte intelectual y demás. Pero es que luego, el escalarlo en la planta, pues, pues, pues también hemos tenido que hacer y, y batir muchas barreras. Es decir, el, el la algarroba como tal, pues se recibe eh, la semilla y, y hemos tenido que buscar productores que nos den la semilla, pero luego esa semilla hay que tratarla y hay que molerla y hay que y entonces hemos estado buscando maquinaria que fuera posible para hacer ese proceso y que el producto eh, pudiéramos escalarlo y llegarlo a, a presentar. Entonces eh, quiere decirse que, que, que bueno que, que confluimos bien con ese, ese, esas ganas de innovar. Creemos que en la asistencia de la empresa es fundamental innovar porque eh, es mejor el I más D que el I más C, que es lo que se lleva hoy en, en muchas empresas. Y el I más C, me imagino que sabéis que es investigación y copia, que existe en el mercado y lo copio. Y además, el que trata de copiar eh, para comercializarlo en el mercado, lo que hace únicamente es aplicar sus conocimientos o su estrategia para hacerlo más barato que el que está en el mercado. Con lo cual, el producto, ¿qué ocurre? Que al final es peor que lo que existe en el mercado generalmente, porque trata de aquilatar costes en todo, eh, para decir, logro tener una penetración en el mercado, pues hace un peor producto y, y, y bueno, pues, pues entonces son otras, otra, otras maneras que existen y, y ya está. Eh, con este proyecto de Legui... Pues eh, ahora tenemos un reto, un reto y es el reto comercial. Es decir, estamos, hemos estado internamente eh, escalando, haciendo el producto, producciones más industriales, y ahora nos toca la parte comercial, que realmente la parte anterior ha sido dura, pero la comercial en un mercado competitivo y en un mercado como el que tenemos de concentración de compradores y, y de convencer de llegar al consumidor a, a ofrecerle este producto pues tiene muchas trabas y eh, el año pasado después de la pandemia ya tratamos de hacer presentación en cadenas en cadenas de restauración en cadenas de, de, de retail o alimentación íbamos con la bandeja el leg y tal y como era el ingrediente el, el ingrediente que antes veíamos ahí entonces eh, un poco veíamos que el ingrediente como tal, atractivo visual, no tiene y si no eres capaz de, de, de transmitir al consumidor qué puede hacer con él, pues, pues eh, no, va, no va a hacer el acto de compra de, de echarlo al carro de la compra o decir, den esta bandeja. Entonces, para lo cual hemos seguido dando vueltas y es utilizarlo como ingrediente básico en el plato preparado, que es eh, esa serie de platos que, que estáis viendo allí. Hemos recurrido a un, a un, a un cocinero, Luis Isaac, que, que ha empezado a emplearlo en, en, en la cocina, en la cocina y en la cocina nuestra, a hacer, hacer diferentes pruebas y... Y pensamos que el plato como tal para calentar y comer, es decir, yo voy a, a la tienda y veo el plato y digo, bueno, pues mira, hoy voy a elegir una comida vegetal y que sea saludable y me atrae una lasaña. Que llego, llego a mi casa, caliento en el microondas y en tres minutos ya tengo el, el plato hecho. O, pues, pues pensamos que es más atractivo eso que, que el ingrediente que después tenga yo que cocinarle, emplear, porque no voy a disponer de, de, de esos conocimientos de qué hago con ese legui. Entonces, si se lo das ya preparado, entendemos que eso va a ser más sencillo. También es, yo comercialmente, también es más sencillo a la hora de ofrecer a los compradores. Eh, no es lo mismo dar un ingrediente que darle ya, decir, esto ya está hecho y además pruébalo, que verás que es una experiencia gastronómica que... que que es como una lasaña de, de carne o de pollo, o eh, quiere decirse que ya es un paso más el que damos. Entonces, esa es la gran, la gran tarea que tengo yo en la empresa como director comercial, eh, que es presentarlo pues, a, la, a, toda la, a toda la comunidad de compradores, eh, de, de unos y otros canales, es decir, el producto puede ir por el canal restauración o puede ir, y puede ir por el canal de, de compro para llevar a casa. Y es, es el reto, digo, y yo creo que vamos a triunfar porque hasta ahora, eh, todo el muestreo que llevamos, pues la verdad es que, que los resultados son bastante satisfactorios. Y bueno, pues, pues eso, daros las gracias por venir. A ellas dos por el proyecto y ya dicho a... ...a esta universidad por acogernos. Bueno, solo por matizar que esto es eh, otra etapa de, de esta aventura, ¿no? Como han dicho, la comercialización ya es otra etapa todo el mundo que nos quiera seguir ¿no? en nuestra aventura, hemos creado una página web, hemos creado redes sociales en las cuales pues vamos a seguir ¿no? contando que esto no finaliza aquí, esto casi acaba de, de, de empezar ¿no? ese lanzamiento al mercado con lo cual pues eh, todos los que estén interesados pues hemos creado pues estas nuevas tecnologías para que, para que pues, nos podáis seguir muy de cerquita Muchas gracias Preguntas si alguien tiene alguna pregunta, creo que iban a dejar un micrófono de mano. Está, no está por seguir, Ah, no. vale, uy, no, es que no veo. ¿La fibra alimentaria que añadís eh, es de fácil absorción o es, digamos, comparada a otra fibra alimentaria que se añade en, eh, en la comida? que Hay teorías que dicen que no es del todo... ¿No aporta realmente lo mismo que una fibra alimentaria que está dentro de un, de un alimento natural? ¿Es especial o es igual que el resto de la fibra alimentaria que se encuentra en la industria? A ver, el, lo que es el, eh, la propia base materia prima, la algarroba que utilizamos, tiene una cantidad de fibra soluble muy relevante. Soluble que además es la que mejor se digiere y la que es mejor para nuestra salud. Y esa pequeña cantidad que hablamos en los ingredientes que ha comentado la doctora Marta Gacés de fibra vegetal simplemente es por una cuestión tecnológica para el desarrollo del producto. Pero la mayor proporción es una fibra soluble que va incluida en la propia matriz. ¿vale? No, y además que es soluble, no, no es la insoluble que a lo mejor también tiene su aportación eh, a nivel gastrointestinal, pero mejor, es la soluble más digestible y además mejor para, para la salud del consumidor. Es de la propia matriz realmente. Sí, si quieres, acércate al, al micro. Bueno, sí. Si, siguiendo la normativa COVID, se debiera acercar. <ríe> Por aquello de. Bueno, esa pregunta sería más para. ¿Se me escucha? Sería más para la empresa eh, eh, en relación con el envase de ley. O sea, ¿tienen pensado también que forme parte como que sea un envase sostenible o todavía no... O sea, no sé, de, a base de qué está hecho el envase, pero si también tienen pensado hacerlo, no sé, algún material vegetal o utilizar materiales reciclados. Eh, pensado está. El problema es que la tecnología de plásticos, aún no existe ningún plástico compostable o, o, o biocompostable que admita... 8.000 bares de presión o 5.000 bares de presión. Quiero decir, en eh, la, la máquina lo que hace es imaginaros que metemos esa barqueta casi en las fosas marianas de profundidad. La presión a la que se somete tiene que ser algo que resista y no deforme el, el, el, el packaging. Entonces, ahora mismo solo existen estos plásticos. Sí es verdad que hemos hablado con la empresa y en cuanto haya una alternativa, pues eh, la propia empresa nos lo ha dicho siempre, que la idea es cambiarlo, por claro. Existe una preocupación por eh, en la empresa, existe una preocupación por el envase y que sea sostenible. Pero luego eh, la realidad, la realidad física que existe para los productos, es decir, lo que decía Marta, eh, eh, para someter ese producto a alta presión, es, eh, digamos que es un cilindro y compresión de agua, de agua. Eh, por todos los puntos igual, hace que no se destruya el envase y que no y que, y que no penetre en el interior el agua, es decir, que tiene que cumplir unas, unas condiciones técnicas. Entonces, a ver, yo creo que, que cada vez también el consumidor somos más responsables de reciclar el plástico, es decir, utilizamos el plástico que menos daño hace y, y, y la parte del consumidor, yo todos los días estoy bajando bolsas a, al contenedor amarillo, y ¿sabes? Pero estamos también condicionados, como decía Marta, por la tecnología. Eh, nos pasa con, con, con una gama de, del resto de la empresa. Eh, eh, envasas un producto, un loncheado, envasas y, y existen materiales que no logran que ese producto... Eh, sea impermeable, es decir, una capa que exista para que no pierda el color el producto, porque si llegan los murales, vamos a poner en la tienda, pero el producto eh, eh, se ha oscurecido porque, porque ha penetrado el oxígeno, es el propio consumidor el que no coge eso. Es decir, tiene que haber una confluencia de que el, el, el envase cumpla con su función y que además sea sostenible, y eso llegará, porque los, las grandes empresas... ...que está a su alcance investigar eh, esos materiales que son las que nos, a nosotros nos dotan... ...pues están en ello, es decir, que es algo que va a llegar. Bueno, yo, yo siempre estamos eh, con este tema, siempre estamos hablando... ...y eh, todos parece que reciclamos muy bien los plásticos, pero si no reciclamos... Nos, ...ahora parece que mucha gente recicla el papel y el papel hay que reciclarle... ...y el cartón, parece que reciclamos el cartón de las cajas y lo llevamos al contenedor... ...pero el papel muy poquita gente lo recicla y lo echa en el contenedor del orgánico, muy poquita gente... Entonces, vamos a gastar mucho más papel, mucho más cartón y no nos olvidemos que son árboles que cortamos. Entonces, hay que reciclarlo todo, todo. Es verdad que lo que más reciclamos quizás es plástico, hoy en día hay vidrio. Entonces, no, no veo tanto problema. Esta cosa de los plásticos, eh, si el uso que hacemos después del mismo es un reciclado, igual claro. que con el papel, igual que con lo demás. Y es verdad que ahora mismo, o esa tecnología, imaginaros, si os acercáis luego a ver el, el, pack, el packaging que está ahí, imaginaros lo fino que es el plástico, la capa que cubre... Y, y, ¿Y dónde va? Cuando vemos algún submarino de estos de investigación que se mete a buscar algo a dos o tres mil metros de profundidad, fijaros la capa que lleva para que no explote y no se muera la gente que hay dentro, ¿vale? Pues es que imaginaros eso, tiene que ser un plástico con unas condiciones y unos materiales muy concretos, y hoy por hoy no los hay. Si salen mañana, yo estoy convencida, porque esto lo hemos hablado un montón de veces, y la empresa es la primera que, que siempre que sale algo que mejora, ya no solo hablando de salud, sino del planeta, lo vamos a cambiar. Pero hoy por hoy, ahora mismo, es imposible, tiene que ser ese envase. Así que si lo compráis y si lo vais a consumir, por favor, el envase. Eso sí. Tuvimos que poner también en una balanza el tema de conservantes plástico. Entonces, claro, fue, la, fue esa opción. Una cosa que no ha dicho quizás Jorge, perdonad, es que su empresa es cárnica. ¿Vale? Tiene la parte de la versión de los platos preparados, que se venden online, que esperemos que en breve esto se pueda vender online en la, en la empresa Tappers, pero son empresas de origen cárnico. También eso nos lleva a, a repensar y a reorganizar todo este sistema productivo, este sistema agroalimentario, que las propias empresas cárnicas, yo creo que no hay ninguna empresa cárnica en España que no esté elaborando desarrollando algún tipo de, de análogo cárnico de origen vegetal. Que también ves esa, esa conexión, ¿no? que, que nosotros presentamos el proyecto, pero ellos ya estaban pensando... En, en, en incluir alguna alternativa vegetal o un análogo cárnico de origen vegetal en la empresa. Entonces, bueno, también esa, eso también sí. es, es llamativo, ¿no? Que, que las empresas también están apostando por esto, ¿no? Miguel, tú querías. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí. Felicidades. Y un par de preguntas. Eh, yo creo que lo habéis explicado, pero por resaltarlo. La principal ventaja competitiva de Leggy frente a otras eh, sustitutivos de la carne, ¿no? Yo, me parece que es, que es más saludable, más natural, ¿no? porque tiene menos ingredientes que otras. ¿no? Ahora mismo se están ofreciendo en las grandes cadenas de hamburgueserías, la hamburguesa vegetal. ¿Cuál sería la gran diferencia de Leggy frente a esas carnes que se están ofertando en Burger King y McDonald's? Y luego la segunda pregunta, ¿dónde se puede adquirir ahora y próximamente? ¿Dónde pensáis que vamos a poder comprar esta, esta carne de guía? Bueno, de la primera pregunta, por contestarla, a lo mejor como, como ha sido una presentación un poco más larga, pues realmente no es solo el uso de algarroba como recuperación de una legumbre de cercanía 100% mediterránea, de hecho somos el primer productor a nivel mundial. España, con lo cual estamos hablando de una legumbre <risa> hablamos también de desperdicio cero es decir, estamos cumpliendo todos esos objetivos pero además lo que lo diferencia es la formulación ahora mismo una hamburguesa ¿no? por poner el ejemplo, por seguir ese ejemplo eh, claro, si la consumes en una cadena de restauración rápida pues no vas a ver los ingredientes pero si pudieses leer el etiquetado verás que bueno, pongo la mano en el fuego <risa> que mínimo 15 va a tener 15 va a tener muchos que no son de origen natural, incluso algunas fibras de origen sintético y otra serie de colorantes, aromas, etc., conservantes, para poder al final dar esa, esa visión o esa sensorialidad que se quiere parecer a la carne. En este caso son seis ingredientes de origen natural, no tenemos colorante, no tenemos aditivos, no tenemos conservantes. La propia matriz, la como propia veis, matriz. veis ahí la, la semilla de algarroba, la, el fruto, eh, nos da el color además es un aprovechamiento integral y ese color nos lo da la propia matriz. Entonces, bueno, al final juegas un poco cuando, cuando diseñas un nuevo alimento, investigas, pues intentas que te aporte sobre todo nosotras, que somos un poco más minimalistas, ¿no? A la hora de, de producir nuevos alimentos, que lleven lo menos posible, que no sea necesario incluir. Y entonces dijimos, bueno, pues cuando hicimos los experimentos no solo utilizamos esta matriz, obviamente utilizamos muchísimas más, pero la sorpresa fue cuando esta nos dio todas esas bondades, ¿no? Un, ah, un, un amargas, alimento mucho más natural, amargas, eh, sí. con un perfil nutricional mucho mejor de lo, de lo que hay, además con, con cosas buenas. No sé si alguno de ustedes, de los que están escuchándonos, consumen ese tipo de, de hamburguesas o de carnes vegetales, pero han intentado mimetizar tanto la carne de vaca que le añaden grasas saturadas. Cuando sabemos que el, el, el, una de las pegas que tiene el consumo de carne roja es la grasa saturada para aumentar, que aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Y nosotros... Dijimos, ¿para qué vamos a añadir grasas saturadas? En ese afán de mimetizarlo tanto, añaden grasas saturadas, derivadas de una grasa alta pero lleva grasas saturadas. vale 19% creo que lleva Beyond Meat, por ejemplo. Y nosotros dijimos, no, no, no, vamos a añadir esto, vamos a intentar retirarlo, puesto que es una cosa que para nuestra salud es el problema. Pero dijimos, bueno, como contiene tanta fibra esta matriz, aprovechémosla, porque la carne de por sí no tiene fibra, pero sí es un, es un micronutriente, un macronutriente ya casi que sí, se considera, sí, sí. que es deficitario en la población... ...en las fases eh, occidentales, consumimos muy poquita fibra... ...y además ese bajo consumo se relaciona con la aparición de numerosas enfermedades metabólicas... ...diabetes, obesidad, etcétera, etcétera... ...entonces intentamos dentro de ese diseño de un nuevo alimento... ...pues tener en cuenta todo, todo ese conocimiento previo... ...que tenemos no solo tecnológico desde las ciencias de la alimentación... ...sino también desde la nutrición, desde la parte más de salud... ¿no? Eh, ...y como ha dicho la doctora Marta García, somos un grupo de alimentación y salud... ...y al final lo es todo, ¿no? es un poco pues es natural, más sano y en cuanto a la sostenibilidad pues ya, ya hemos comentado el recurso hídrico, eh, la menor huella de carbono somos el primer, también es un sector económico somos el primer productor de algarroba a nivel mundial con una diferencia del de resto de países mediterráneos abismal pero fíjense que en los últimos 10 años se ha disminuido en, en miles de toneladas se han perdido como 60.000 toneladas de cultivo de, de algarrobo, porque no se utiliza entonces, cuando un cultivo no se utiliza, principalmente para la alimentación humana o para la alimentación de los animales que luego nos comemos, ¿vale? pues entonces empieza a disminuir su consumo. España, todo lo que es el levante español estaba lleno de algarrobos y eso además nos lo han comunicado muchos agricultores cuando hemos estado allí en la zona de Valencia y se, se cambió ese cultivo por los cítricos, ¿no? Entonces, bueno, pues todos conocemos pues, la parte cítrica de, de todo nuestro levante español, pero el, el recurso de agua que se necesita para todos estos cultivos, el aguacate, mango que se está plantando ahí, no es el que necesita la algarroba. Es muchísimo más pequeño. Fija nitrógeno, eh, aumenta la biodiversidad del suelo, tiene unas bondades de cara a la biodiversidad enormes. Entonces pensamos que si se consume la algarroba en este formato y la gente lo acepta y empieza a aumentar su consumo de la algarroba, se van a plantar más algarrobos y entonces también mejorará esa parte que hablamos del planeta, ¿no? O sea, un poco. No podemos contar todo, todo, todo, pero para que, para que entiendan. Y además es una mejora en la parte económica de ese sistema de agricultura que se está perdiendo, porque son muchas toneladas en, en miles de toneladas en 10 años que hemos perdido. Aún así seguimos si siendo el primer productor, porque lo mismo ocurre en el resto de países. ¿Vale? Entonces, es verdad. ¿no? En, en, en España o en, la, o, en la costa, o en Europa, podríamos decir, ¿no? Pero si nos vamos a otros países, pues existen variedades eh, similares, no es la misma especie, pero variedades similares, especies distintas que tienen. Eh, que, que, que, que, ahí se llevan igual garrobos, por ejemplo, en Latinoamérica, aunque es en verde es el género ceratonia, es el género prosopis, pero que sí que se podría utilizar en otras zonas de otros países, incluso en Asia existe, para poder eh, producir un ingrediente como legui, eh, con, pero que no tengamos que llevar. El, nuestro algarrobo hasta allí, ¿no? que existe ese cultivo en otros países, que eso también es importante. Y por ya también matizar, lo que nos diferencia es que somos, yo creo, el, el, los primeros que estamos desarrollando, que hemos desarrollado un análogo cárnico que no es soja, guisante y gluten, es. es algarroba. Entonces eso es lo que yo creo que somos los primeros. Es el más tiene innovador otros... que nos gusta resaltar, ¿no? en la matriz que hemos usado. Mm. ¿Y en una, a una parte que hay el, eh, eh, productos que se hacen a partir de la proteína de guisante, de por sí aporta bastante sabor y se emplean una serie de saborizantes para tapar el sabor del guisante, es decir, para que no sepa tanto a guisante, pues eh, se utilizan saborizantes que están haciendo que el producto ya no sea tan natural como este. Entonces, es, es una de las, de las eh, bondades que tiene eh, Leggy. ¿eh? Claro y, y se están haciendo productos, decíamos, hamburguesas, quizá lo que eh, muchas alternativas que hay en el mercado están, están eh, tratando de que sea tan semejante a la carne que le tienen que aportar, pues, pues aceites de coco, es decir, productos que ya no son tan, tan saludables, es decir, están muy ricos y está muy conseguido el producto, es decir, parece una hamburguesa de carne, pero no quiere decir que sea lo mismo, es hasta peor, es menos sano. Entonces, por esto es eh, lo que queremos hacer es una alternativa que cumpla con las dos cosas, que sea sa saludable y que, y que el sabor tenga el sabor que tiene. En realidad… Eh, el, el Legui como tal no, no tiene, si no va acompañado de, de una elaboración o, o verduras o tal, pues pues no tiene un, un sabor característico. Y luego lo que preguntaba de la, la venta, ¿dónde se puede eh, comprar? Pues yo creo que desde el mes de noviembre se empezó a vender online, vale a través de un canal online que habilitó la empresa MRM, a través de un email que era legui.mrm.es. Y uh, desde enero de este año conseguimos que nos pusiesen a vender en la tienda del Museo de Ciencias Naturales y en la tienda del Real Jardín Botánico de aquí de Madrid, que allí se vende también. Y ahora ya en breve saldrán sí. los platos preparados en la web de Tappers y habrá disposición ya pues para, bueno, lo que ha dicho Jorge, hablar con, con cadenas de restauración y, y con clientes sí, finales. Sí, sí. Para... Yo, yo, yo ya he hecho muestreos eh, pues con compradores de cadenas pues retail, y entonces, pues en la medida que, que sean exitosas, pues las, las empezaremos a ver antes o tardarán un poquito más, pero bueno, ya, eh, pues cabecito, cadena, como al campo, corte inglés, Carrefour, es decir, pero no está cuajado, es decir, que, que por eso os decía que el reto ahora es el reto comercial de, de comercializarlo a nivel de poder comprar. Yo entiendo que, en este caso, aquí ahora eh, se van a comer... Eh, no sé qué día es, el, el, 11. el, el, el 11, pues esa vía también pues existe, porque es decir, Sodexo va a trabajar con ello y, y si lo ve interesante, pues lo mismo algún día a la semana pues puede estar el producto, os lo ponga eh, a vuestra disposición, es decir, que en la medida que haya interés, pues seguramente pues creceremos y, y estar a disposición de, de todo el que lo quiera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? En Santo Tomás va a haber una gran prueba y es que se va a ofrecer a unas 500 personas aproximadamente el producto, lo cual es un, un gran hito para, para este producto. ¿eh? Y bueno, nosotras incluso también nos ha sorprendido como investigadoras de base que hemos sido toda la vida, nos ha costado, también contaros un poco que el proyecto nos ha costado mucho, mucho porque hay, hay la, la parte científica y académica quizás la tenemos sobrada, pero la parte... Empresarial y de nuevos conocimientos que no teníamos. Hemos tenido que hacer muchísimos cursos, trabajar muchísimo todo este tiempo y aún así nos, nos queda todavía un montón. Pero sí es verdad que, que, bueno, muchos sinsabores, parecían una montaña rusa, ¿no? Cada día semanas que subíamos y bajábamos, pero bueno, parece que con pequeñas cosas sacabas una receta o ah, vamos a hacer esto, pues al final. ...compensa bastante el poderlo llevar al mercado... ...pero jamás nos pensamos... ...la doctora Garcés y yo jamás... ...mira que la paciencia es la madre de la ciencia... ¿no? Y ...deberíamos ser personas... ...muy pacientes... ...estar acostumbradas a que todo va muy lento... ...que lo de vender... ...costase tantísimo... ...esa es la realidad... ...cuesta muchísimo... ...sobre todo un producto con tantas bondades... ...esto es muy difícil que llegue al consumidor... ...no os lo podemos contar... ...no podemos estar una de nosotras allí y contarlo, no puedo, y código ocurre a lo mejor, pues la, uh, aquí hay mucha gente joven que probablemente eso nos va a ayudar, hacen así ven todas las bondades, genial, pero es muy difícil contar todas estas bondades al final compramos mucho por visualización o por precio, y entonces competir con eso es extremadamente complicado entonces que sepáis que, que aquí estamos contando un resumen de una película sí. maravillosa, una película con un final feliz, pero que, que que todavía queda, ¿eh? para que este final y esto cuaje, se venda, la gente lo acepte, ojalá ojalá dentro de un año estemos aquí claro. haciendo otra charla de este tipo en la que os contemos que ha sido un éxito sí. y que se está vendiendo en muchos sitios y que como hemos conseguido internacionalizarlo, que ahora es quizás el reto que tenemos Marta y yo, ¿vale? Mm. Estamos a nivel nacional, pero nuestro reto es internacionalizarlo y ahí pues estamos, a ver si acabamos más o menos con este proyecto y seguimos con la internacionalización del EGI, que es que es el reto que tenemos, porque la, la marca está, está protegida a nivel nacional y también a nivel europeo. Entonces, sí. la protegimos nosotras mismas. Estábamos en plena pandemia, tampoco lo hemos contado. Teníamos fecha el día 18 de marzo del 2020 para constituir la spin-off. El 14 nos confinan Imaginaros el retraso, el agobio, el estrés. El... ¿Qué hacemos? Teníamos eh, como cinco visitas la semana siguiente a clientes para... Eh, bueno, uno era MRM, pero había otro montón que no, no pudimos hacer nada. Ya pedimos, por favor, permiso tanto a la universidad como al CESIC para constituir y ya en la desescalada número 2, era la fase 2 de la desescalada, o no sé, junio. nos permitieron salir, constituimos la spin-off el día 12 de junio del 2020 y pedimos permiso también para salir ya a visitar a un cliente el día 17 de junio. Antes nos, nos desconfinaron el 21 y el 17 salíamos con el coche de Madrid para visitar a un cliente en Valencia, por ejemplo, quiero decir, ha sido así, ¿no? Entonces, y todo eso, como ha dicho bien Luis, sin dejar labores académicas y científicas, porque al final ya teníamos un montón de proyectos iniciados que tenían que acabarse, ¿no? Entonces, bueno, que es difícil, pero, pero también agradecido, nosotras desde luego nos veis, no, no, seguimos enteras, ¿no? Cada vez nos preguntamos, seguimos enteras, ¿no? Pero, pero bueno, y con muchísimas ganas y, y a tope. Claro. Como decía Luis en la introducción, que os, os remarcaba, esfuerzo, esfuerzo, el trabajo, perseverancia, tal, pues el proyecto este, pues bueno, a mí me consta que lo lleva. el acompañamiento también, y que, que crean en el proyecto otras personas, porque solas sí, sí, sí, no sí, podemos bueno. haber llegado hasta aquí. Entonces, hay muchas personas alrededor, no solo MRM, la empresa, la universidad, los departamentos, claro. el emprendimiento, al final, hasta, hasta marketing y comunicación, o sea, al final todo el mundo... Eh, pues se pone su granito de arena ¿no? en el proyecto porque al final si no es muy difícil, no, no tenemos herramientas y, y lo hemos hecho todos solas porque muchas veces nos decían no, pues un, un fondo de inversión, ¿no? nos ha dicho mucha gente y es verdad que estuvo interesado desde el principio de todo un fondo de inversión, pero es que no, no, no, no veíamos claro el, el... además nos pilló en plena pandemia, es que nos reunimos mm. con ellos el 11 de marzo o algo así o el 10 y nos pilló toda esta vorágine y, y, y que no, no, la parte empresarial nos quedaba muy lejos. Ahora ya entendemos algo. Pero en aquel vale. momento éramos meras científicas que, uf, unos, unos, no, ni las palabras, ni el B2C, ni el B2D. Ni, es que para nosotros no teníamos nada. ¿eh? Entonces era como, madre mía, ¿dónde nos vamos a meter? Entonces, bueno, al final, lo que sí que os digo es que si uno quiere hacer algo con esfuerzo, acompañamiento y motivación, mucha motivación... Se, se termina consiguiendo. Desde luego, para, para los alumnos de gastronomía, como podréis ver, la importancia que tiene también la formación que estáis recibiendo en la administración y dirección de empresa. Es decir, porque ellos tienen una formación algo científica, de técnica culinaria, por supuesto humanística, como corresponde a toda la universidad, pero también de administración y dirección de empresa, ¿no? lo cual les habilita gran parte de, de esos de esos problemas que hayas encontrado ¿alguna pregunta más tenéis? adelante por favor sí de, eh, es, es una pregunta que es mixta entre investigación y, y desarrollo cuando elegís materias primas para investigar buscando materias primas más ecológicas o más, eh, ¿tenéis en cuenta cómo sería la producción si tuviera éxito? porque yo estoy seguro que los campos de soja de olivo, etcétera no se parecen nada, a cómo eran los inicios, a una producción eh, de, de, de olivo ultraintensivo de hoy en día, que en todas las plantaciones, si se tiene agua, son así. De, de, es lo opuesto a lo que podría parecer algo ecológico. ¿no? Uh -huh. eh, y por lo tanto, ahí, a la hora de elegir los ingredientes, uh -huh. o a la hora de, de, de plantear el suministro más industrializado, eh, ¿Tenéis algún tipo de Entiendo la pregunta. Inicial? pues Porque, claro, el mundo idílico que, que, uh -huh. que cuentas de la garroba, que yo soy de los que me paso por el campo y veo los árboles y digo, ¿sigue existiendo producción de agarroba? Llego uh -huh. uh -huh. agarrobos que producen agarroba, digo, ¿en qué se utiliza hoy en día? Pues <risa> le voy a ser sincera, como científicas investigadoras, esto parte de un proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad, yo creo que fue en su día, que ya cambió, pues esto no lo habíamos planteado en ningún momento. Nosotros miramos matrices por su Salud. perfil nutricional, por su tal, tal, tal. Había muchas pseudocereales ¿no? que estaban muy de moda en aquella época: la quino, anamaranto, chía, lino, tal. Y esa fue la primera pregunta que nos hizo el primer cliente. Sí. La que usted nos acaba de hacer. Y entonces nos quedamos así y dijimos: Oh, uff, estamos te, te a Google, gracias a que ahora tenemos Google. Uy, si somos el primer productor, España, qué bien, ¿cuántas toneladas? Pues mira, hay miles de toneladas. Tal, tal. Es lo primero que nos preguntaron cuando fuimos a un cliente. Nadie nos había explicado esto. Pero que los estudiantes, con las, con las nuevas asignaturas que tienen, todas valen, aunque piensen, eh, ¿para qué estudio esto? esto ¿Para qué me vale? No, todo vale, todo. En alguna etapa de la vida lo usarán. Y a nosotros nos pasó esa pregunta. Y dijimos, uh, no la sabemos. Nos preguntaban proteínas, ¿qué diferencian esta proteína con este, con el garbanzo? ¿Verdad? Un montón de cosas. Sí. Todas, muy bien, pues esto, esto, todas no las sabíamos. Y nos preguntaron eso. Y no lo sabíamos. Y luego la suerte fue que éramos el primer productor mundial, que no sé, o sea, tuvimos esa suerte. ¿eh? Bueno, la ciencia no solamente es... el producto o, o el, <risa> el...? Se vistió mucho más, porque sabíamos muchas cosas buenas de la parte nutricional. Pero no sabíamos, y sabíamos que era una legumbre de cercanía y que estaba aquí y que tal. Pero que éramos el primer productor mundial y cuántas miles de toneladas había, por si esto era una maravilla de producto... ¿Y nos poníamos todos a comer algarrobo? Pues esa pregunta la tuvimos claro. que resolver después de haber estado años investigando. Si llega a ser que nos encontramos en vez de que somos el primer productor o que se producen tantas miles de toneladas y es al revés, pues no, no estaríamos aquí. En, en fases posteriores que hemos tenido alguna asistencia, eh, hubo un evento para productos para veganos en Madrid, que era el primer el primer evento que se hacía, y ya fuimos a exponer y a mostrar los productos, pues eh, visitantes vinieron de Argentina, venía un, venía un empresario que quería montar aquí en Madrid una serie de, de establecimientos o restaurantes con productos veganos y tal y cual. Y en esas conversaciones, pues alguien que le acompañaba, cuando le hablabas de la algarroba, dice, pero si nosotros ahí en Argentina también tenemos... Es decir, también, eso ya te va dando una cierta tranquilidad en cuanto... A que no solo aquí, sino que existe un, un, un ámbito geográfico que también existe el producto y no estamos limitados. Allá. Eso sí que lo sabíamos. Que, la, que nuestra sí, variedad, sí. o sea, nuestra especie, no era la de otros sitios, es así. Pero que aquí había tanta y que éramos el primero, no lo sabíamos. Eh, Habéis comentado que, salvo si no, entiendo, si no lo he entendido bien, que básicamente el producto no tiene sabor. Uh -huh. bastante neutro. Vale. ¿Os habéis planteado el, el enfocarlo como un aditivo para productos de alimentación? Eh, y lo sí. siguiente ¿os habéis planteado hacer una carne, carne de verdad, añadiendo una parte, este tipo de, de carne, para hacer una carne mixta con un impacto medioambiental eh, inferior? Para los flexi... ¿Cómo los habéis llamado? Flex... Flexitarianos. Flexitarianos. Se llama así. Sí. Es que no lo había oído nunca. Sí. Eh... Y luego, perdón, y ya la y, y visto lo que habéis comentado, eh, es interesante la línea de producto congelado o cocinado. Se... ¿Funciona bien en, el, en sí. el mundo de la congelación? Se Perfectamente. ¿Habéis oído las preguntas o se sí. oye, no? Sí. Bueno, la primera, por contestar, que es que si no se me olvida, eh, se, como aditivo tal cual de adicionar a otros productos, podría, podría funcionar. De hecho, de la algarroba se, se saca la goma garrofin. Entonces, al, fi, al fin y al cabo, dentro de lo que es la composición de, de la algarroba, tiene un porcentaje muy alto, para principalmente Hombre, por, como. Por, por, la soluble, por la fibra soluble que tiene al por la final, goma eh, digamos que que puede cohesionar muy bien determinadas eh, recetas, que a lo mejor tienes que añadirle pan, rall Imagina, si pan, rayo, pan huevo. rallado, huevo, una serie de, de alimentos que además llevan alergenos, porque lleva el gluten, lleva el huevo, entonces sí que se podía sustituir, eso sí que lo hemos... Siempre hemos que pensado, funcione el color. ¿no? Si viene alguna empresa mm. con esa necesidad de, de utilizarlo, pues sí se le podría hacer un pequeño diseño, estudio. ¿no? y he congelado el producto se congela y se descongela y funciona perfectamente no pierde ninguna de sus propiedades con lo cual tampoco cuando lo cocinamos o sea que, sí que la es fibra verdad, hace además que no se libere que, mucha agua que para en el congelado esa versión y de, de altas presiones para el plato individual como el que presentamos ahora también la empresa lo hace en formato congelado en una versión más grande o sea que eso también está planteado incluso hay una versión para cara loreca Horeca del ingrediente base tal cual, como el que está en la barqueta, ahí, pero grande en formato de 2-3 kilos, que se vende congelado. ¿vale? Y, ¿Y el otra... flexitariano también, para el flexitariano, ¿no? reducir ese impacto también. De hecho, ayer mismo salió un artículo que no me pude descargar y se lo he pedido a una investigadora, que es de Liata, en el que han hecho ellos un estudio... ...para ver cómo el consumidor, que para nosotros es súper interesante... ...yo siempre llevo diciendo esto del 50% carne, 50% legui... ...para que mucha parte de la población, sobre todo por población más senior... ...o más de entre 45 y 60 años, que a lo mejor no está receptiva... ...como una persona joven a este tipo de alimentos pues siempre va a tener el sabor de la carne, pero reduces mucho esa huella de carbono, hídrica y demás. Y hemos hecho pruebas a nivel usuario y funciona. Y funciona, y estoy pendiente de que veamos el usuario, artículo claro. este porque para, para ver los resultados que han tenido ellos, y de hecho ayer hablé con la investigadora de dieta para enviarle muestras de Legui y que hagan el mismo con nuestro ingrediente en distintas formulaciones mezclándolo con, con carne. O sea, que sí, estamos sí. en esa línea. Lo que pasa es que hemos ido a muchas empresas y se la hemos ofrecido ya, una vez que teníamos escalado mm. el producto, empresas muy grandes, empresas sí. muy, muy grandes de aquí, de España, y alguna, y nos han dicho que no, no lo que ven. no querían. No lo... además, nos ha sorprendido, cárnicas, porque nosotras sí lo veíamos. muy grandes, que, que, que sabe Jorge que hemos ido a hablar con ellos, y tienen su versión vegana ya, su, y entonces les dábamos este o producto, carne, que o vegetal, decíamos, además no. podéis hacer la hamburguesa y le podéis retirar el huevo, el pan rallado, que amalgama la hamburguesa con la carne todo junto, entonces te puede retirar mucho ingrediente además ingrediente alergénico y no, o sea que luego a veces también pues es dependiendo de la estrategia empresarial o comercial que tenga cada empresa en su momento, no pero yo creo que, que va a empezar esto de, del mixto a, a, va a empezar ahora, ¿eh? porque si no, este estudio es el primero que veo y si no, y si le han hecho será por algo, entonces yo creo que es interesante. En la industria cárnica hay productos que se llaman inyectados se les inyecta eh, son preparados cárnicos, pero que te lo venden, te pagan solo millo, te ponen preparado cárnico y está inyectado con agua, sal, etc. Eh, ¿Alguna posibilidad de inyectar ese producto? Yo inyectar no lo sé, quizás lo veo más para utilizarlo como en impresión en 3D, que también sabes sí, que en la parte de los sí cárnicos funcionar. hay una… Hay, hay, nosotras lo vemos, pero pensamos que el escalado de ese tipo de productos, de todavía la tecnología, todavía es costoso. O sea, la este es que en la 3D viscosidad que, que tiene se acerca más a pero sí impresión 3D a, que a inyección. A Giuseppe de Nova Vida, además, eh, le conocemos y, y podría podría encajar el producto a la hora de imprimir algo con, con una impresora en 3D. Quizás lo vemos más ahí, sí. pero pensamos que el escalado de esa tecnología es complicado. Y ahora ya no pensamos como científicas de base, ahora ya vemos el escalado, cuánto se produce, nada, nada, Entonces pues ahora vamos a, y cuando vamos a hacer un proyecto, ahora tenemos que explicarle a los estudiantes que vienen, a ver, pero tú piensas que si eso lo vamos a poder escalar, si no lo vamos a poder escalar, no lo hacemos. Me va a utilizar para hacer la receta una seta que vale 600 euros el kilo, digo. Busca otra que valga más barata, porque jamás nos lo van a comprar. Claro. Esto, ¿no? Entonces, lo digo por los alumnos de gastronomía, que algunos estéis aquí que una cosa es estar en un restaurante. También hemos trabajado con restaurantes sí. y de las estrellas Michelin y sabemos que ahí, la el, de el, el, el, el 600 euros una seta, no, no importa. Es un concepto diferente. Es un concepto distinto. Pero si trabajáis en otros sitios van a decir, esto no funciona. No funciona así y esto no entra en precio, entonces tenéis que cambiármelo. ¿vale? Entonces, eso también ahora lo tenemos en cuenta. Bueno, vamos a ir terminando, si os pare parece. Eh, yo resumo algunas cosas de las que han dicho. Primero, para los estudiantes, para los alumnos, todo lo que estudiéis os va a servir en algún momento. Se ha resaltado la importancia del esfuerzo. También una palabra muy de nuestra universidad, de la comunidad. O sea, este es un fruto del trabajo de mucha gente, vuestro principalmente, pero luego MRM, pero luego la OTRI, el Centro de Emprendimiento, o sea, el trabajo de una comunidad. Es necesaria la suerte, sin lugar a duda. Al final, sin suerte, las cosas no, no un poquito suerte tienen sí, que tener. Sí, ¿no? sí siempre está ahí. Sin lugar a duda, el agradecimiento que ellas tienen a todos los con los que la han colaborado. También a ella hay que agradecerle la valentía, porque las tripas seguro que más de un día han sonado raras, la, la noche se ha hecho muy larga y no sabíamos uno. Y de luego le deseamos mucho éxito, muchísimo éxito, pero a ver si de éxito vamos a perder una buena profesora, por favor. Es decir, que haya éxito, pero que la cosa esté bajo control y sigamos teniendo a Marta... Como profesora de la Universidad Francisco Vitoria, y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y a ella por la valentía y el esfuerzo que han demostrado. Ahora, si, si quieren ver algo, ¿cómo va sí, esto? Sí, se pueden acercar si quieren ver el producto de cerca, algunas preparaciones. Y nosotros ya nos ponemos la mascarilla, que ya.